En el muy corto plazo tenemos a los títulos de la entidad cántabra cercanos a niveles de resistencia importantes, el hueco bajista de la sesión del pasado 1 de agosto en los 7.54.70 euros. Luego existe la posibilidad de que desde aquí poco a poco el título intente girarse a la baja en el corto plazo corrigiendo así parte del último tramo alcista desde los mínimos de agosto. Ahora bien, Cerrar por encima de los 7,54,70 euros sería una clara señal de fortaleza en el título que podría ser la antesala de un ataque a los máximos anuales en los 7,77,50 euros.